Dios los bendiga hermanos traigo los acordes del canto me ha tocado en el, la tonalidad de Re mayor para que lo descarguen y les voy a dar un poquito de idea más o menos como cómo van los acordes más o menos de la manera empieza en Re Mayor Yo vivía en tinieblas bien, en error Más la mano de Jesucristo Me tocó y salvo yo soy Gloria a Dios bueno, en ese párrafo es, es un re mayor con, con su séptima. La séptima es este, eh, la amor, esta es la séptima. Re normal con séptima. En, en pecado yo vivía un sol pero hacemos una inversión esta nota la movemos más para atrás aquí en pecado yo vivía hacemos un re normal en tinieblas y en eh, un fa sostenido eh, ro sol y luego enseguida un sol séptima es un acorde de paso en tinieblas y en error la séptima desde el principio en pecado yo vivía en tinieblas y en sol, séptima más do mayor más la mano de Jesucristo y luego enseguida hacemos un la bemol disminuido es como un acorde de paso me tocó y salvo yo soy la, La bemol disminuido Se hace de la siguiente manera Aquí estamos un, un La disminuido mayor Para hacerlo disminuido Vamos a, a recorrer esta nota en medio Un semitono atrás De, de aquí a aquí y, y esta nota la vamos a recorrer Un semitono para atrás y de esa manera hacemos un la bemol disminuido pero vamos a hacer una inversión esta nota la vamos a mover hacia atrás acá ¿Sí? y ya de esta manera cuando estamos en sol ya solamente el dedo del medio lo movemos acá y ya hacemos un la bemol disminuido el acorde de sol el acorde de sol perdón el acorde de sol y de, eh, la bemol disminuido comparten estas dos notas y, y el sol solo lo recorremos acá y ya estamos haciendo ahí un la bemol disminuido en una inversión me tocó, y salvo, yo soy Me tocó, me tocó, re, re mayor, séptima Y salvo, yo soy, sol Bueno, ese es el primer verso Y en el coro dice Me ha tocado, sí tocado y ahora sé que el salvador sana salva y viene por mí me ha tocado Bueno ahí en el ese es el coro ahí es me ha tocado re séptima si re normal me ha tocado ahí después de sí si, me ha tocado ahí ahí vamos a hacer unos acordes pero eh, un solo toque como si fueran de paso me ha tocado si mi menor séptima mi menor solo agregamos esto para que se haga séptima me ha tocado sí. me ha tocado ahí es re mayor séptima si sí, lo mi menor un solo toque, re mayor, un solo toque y luego ya sol sí de esta manera me ha tocado sí me ha tocado y ahora do, se, sol que el salvador igual ahí hacemos mi mayor, la mayor y y re la, eh, mi mayor y la, y la mayor como acordes de paso y luego ya enseguida un re y luego ya vamos regresamos a sol y ahora sé que el salvador sana sol salva re mayor séptima viene séptima sol séptima por mi do tocado Cristo el Señor. Ahí, ahí dice, me ha... Hacemos como oh, acordes de paso un solo toque. Me ha tocado, la mayor, me ha tocado sol, eh, mi menor. Digo, si, si menor, perdón, si, si menor. Cristo la menor séptima Cristo el Señor Un poquito reburujado, pero si le pones atención le, le vas a entender para los principiantes, tal vez un poquito reburujado pero, pero poniéndole atención y practicándolo sale y ya el segundo verso es eh, son los mismos acordes que en el primer verso y exactamente la misma progresión de acordes corren de la misma manera solo lo que va a cambiar es la letra desde que encontré al maestro sol y luego la bemol disminuido como acorde de paso desde re mayor que la mi Fa sostenido mayor. Se sol. Nunca dejaré do mayor de alabarle. La bemol disminuido. Hasta re mayor séptima. Hasta que regrese otra vez. Y ahí termina. Y enseguida vuelves a empezar el coro. Y las veces que tú lo quieras, puedes repetir el canto. Hay disculpa por, si me equivoqué, en, en algunos algunas notas. Tampoco medio reburuja cuando uno lo está tratando de decirles cuáles son los acordes. Y, y estar explicando un poquito, ahí se equivoca uno. Pero ahí están los PDFs para que los descargues. Y Dios te bendiga. Nos vemos hasta el próximo video. Primero adiós.